Amate tanto, que cuando alguien te trate mal, te des cuenta enseguida. Amate tanto, para impedir que te ofrezcan tratos malos, malos acuerdos, relaciones que carecen de respeto, cariño, armonía y plenitud, donde nunca valora lo que aportas, donde nunca respetan ni tu tiempo, ni tu espacio, ni tu ser. Valórate, este es un mensaje importante que quiero entregarte mujer. En muchas ocasiones te he visto tolerar malas relaciones sencillamente por creer que no vales lo suficiente, que no eres lo suficiente, y que de alguna manera mereces este despojo mal llamado amor. En muchas ocasiones te lo he visto hacer, en muchas ocasiones he visto cómo es que tú te pierdes en relaciones tóxicas que nada te aportan, que simplemente son dolores de cabeza, son agonías, son ausencias, y esa sensación de que nunca serás feliz realmente. Son de esas relaciones que lejos de darte soluciones te dan problemas, son de esas relaciones que lejos de ayudarte a crecer, ayudarte a cumplir tus metas, ayudarte a cumplir tus objetivos y tus anhelos. Simplemente son relaciones que te alejan, te separan de ti, de tus objetivos, de tus metas, de todo aquello que te hace feliz. Amate tanto para darte cuenta quién te quiere realmente, y quién no te quiere enseguida para soltarle, para dejarle ir, para darte cuenta que ese lugar no es para ti. Lamentablemente nosotros como seres humanos necesitamos entender que no siempre quien nos dice querer, es quien realmente nos quiere. Lamentablemente nosotros como seres humanos debemos ser perspicaces para notar dónde está el amor. Muchas veces el amor no está en las palabras, está en los actos, está en la capacidad que tenemos como seres humanos de saber cuando alguien nos dice la verdad, y cuando alguien nos miente. Cuando alguien nos miente, cuando alguien nos da verdades a medias, nos da amor de a rato, es cuando tenemos que ser perspicaces. Tenemos que saber cuando alguien realmente nos ama de verdad, y cuando alguien simplemente está aquí de paso como un turista emocional, como alguien que simplemente no tiene nada que ofrecernos. Nuestra capacidad de distinguir esto depende mucho de qué tanto nos amemos. Una forma sencilla, práctica y fácil de saber si alguien te ama es comparar su comportamiento en función de cómo tú te tratas a menudo. ¿Cuál es el trato que tú regularmente te estás dando como persona? ¿Te das un trato cariñoso? ¿Te das un trato respetuoso? ¿Te tratas con... ¿Abundancia? ¿Te tratas con cariño? ¿Te tratas con respeto? ¿O ¿Realmente te tratas con todas aquellas cosas que esperas que los demás tengan hacia ti? Esta es una pregunta muy interesante, el saber exactamente, si estás recibiendo el mismo trato que tú ya te das. Es muy fácil esperar a que una persona te ame, en la medida en que nunca nadie te ha amado. Sin embargo, esperar a que una persona te ame como tú te amas, es lo más difícil que hay, porque el primer paso. El primer amor más importante que debes recibir viene de ti mismo, viene de ti misma. Amate tanto que las palabras sean sobrantes, y es que si sí existen personas que insisten en que tú te alejes, pues tú debes hacerles caso, debes alejarte de ellos, debes regalar ausencia a quienes no tienen ningún sentido claro de lo que tú vales. Cuando una persona te ha probado con actos que no valora, que no estima lo que tú das, no estima lo que tú vales, no estima lo que tú aportas, sencillamente aléjate. No vale la pena estar ahí. Ese no es nuestro lugar. Donde no cabes, donde no tienes un espacio, entonces márchate, vuela, vete. Porque ahí ya no es para ti. Ahí ya no es para ti. Te lo digo de verdad. Nuestra autoestima tiene un impacto bastante positivo en relación en la forma en como nosotros nos dejamos que otras personas nos amen. Esperar a que unas personas nos amen de la misma manera como nosotros no nos amamos es virtualmente imposible. Ámate para alejarte de las personas que no son capaces de decirte lo que sienten y simplemente se envuelven en actitudes contradictorias, días donde te aman, días donde te rechazan, días en que te llaman y días en que simplemente el teléfono nunca suena. Aléjate de esas personas que nunca lo tienen claro, que siempre tienen cosas que hacer, que nunca saben si te quieren, constantemente lo he visto en muchas ocasiones, hay personas que la verdad, no están convencidas realmente de lo que quieren o de lo que esperan de otra persona. No saben si quieren una relación seria, no saben si quieren una aventura, no saben si realmente lo que quieren es una amistad con intimidad, no saben si lo que realmente quieren es intimidad solamente. Muchas veces estas personas arriban a nuestras vidas, se portan tan amables, tan afables, da la impresión de que de verdad se quieren quedar con nosotros. Pero la realidad, la triste realidad, es que simplemente ellos desconocen sus propios gustos, deseos, anhelos y aspiraciones. Ámate tanto para poder descifrar qué personas están para ti, y que son como libros abiertos y te permiten leerles y saber si lo que buscan contigo es algo serio, o simplemente es todo parte de un juego. Esto. Es muy importante entender, confiar en tu intuición, darte cuenta cuando una persona realmente te quiere, cuando una persona realmente está ahí para ti. Muchas veces nosotros por desesperados ahuyentamos a parejas importantes, ahuyentamos a personas valiosas. ¿Por qué? Porque siempre estamos necesitando de que alguien nos haga demostraciones de amor demasiado rebombantes, que exista una manifestación de amor casi de novela. Cuando nosotros traemos esa necesidad por encontrar a alguien que arregle nuestros problemas, que arregle nuestros sentimientos y nuestro corazón roto, en consecuencia lo que hacemos son dos cosas. Primero, es alejar a personas valiosas y lo segundo es atraer personas incorrectas, inadecuadas, personas que lejos de quererte realmente. Lo que hacen simplemente es seguir confirmando lo que te achacas a ti mismo. Si tú eres una persona que se siente mal, que se siente poco atractiva, poco llamativa, poco llamativo, muy seguramente esta persona vendrá a afianzar esta imagen pobre que tú tienes de ti mismo. Lamentablemente si nosotros como personas dejamos que esto pase, que esto nos ocurra, esta gente llegará, nos destrozará, y hará de la relación algo triste, algo malo y algo que simplemente vas a lamentar bastante, es la realidad. Amate tanto para alejarte de gente que solo te aporta infelicidad, miseria y dolor. Tu capacidad de ser fuerte, de ser una persona capaz, radica en no tolerar tratos malos de nadie. Amate tanto que cuando alguien te ofrezca tratos negativos, malos, impropios, te des cuenta al instante. Todo radica en nuestra capacidad de darnos cuenta quién nos quiere de verdad y quién simplemente juega con nosotros. Lamentablemente nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder descifrar a otra persona. Y esto solo se logra a través de la misma experiencia que otros amores te han aportado. No veas a otros amores como parte de un pasado lúgubre oscuro, que no tiene nada que aportarte, realmente te han enseñado cómo debes quererte, cómo debes amarte, cómo debes tratarte y cuál debe ser tu percepción hacia ti mismo, hacia ti misma, hacia tu persona. Comprende y aprende a aceptar consejos de otras personas que desde fuera ven que te están tratando mal, que desde fuera ven que no eres una persona correspondida y que desde fuera se han dado cuenta que tú, lejos realmente de ser querido, de ser amado, eres despreciado. Aprender a escuchar a otras personas, aprender a escuchar a la gente que nos quiere, es vital. Y es muy vital, porque de ello depende realmente el que nos demos cuenta de si nos están queriendo bien o nos están queriendo mal. Entender cómo es que nos deben querer es algo muy importante, es por eso que espero que este mensaje te haya impactado, que te haya hecho pensar bastante, que el amor propio al final de cuentas es quien te enseña realmente, quien te ama de verdad. Espero que este video te haya fascinado y como siempre estaré gustoso de leer tus comentarios, gustoso de ver eh, lo que me dejas en el cuadro de comentarios. Espero tu manita arriba desde luego y te invito a que te suscribas al canal. Si quieres más videos como este, no olvides en suscribirte. Nos vemos en futuros videos. Se despide de ti tu amigo Marco.